Hola, ¿qué tal? Soy Sara de Prixline y bueno, pues esta noche vamos a emitir en directo en YouTube, estoy con Luis, obviamente no. Y pues nada, si tenéis algún tipo de pregunta que hacernos con respecto al tema que vamos a tratar ahora, que vamos a hablar, pues de cómo dar clases de español, pues no las podéis hacer, ¿de acuerdo? Antes de nada, eh, me gustaría contestar una pregunta que nos ha hecho más, que era, eh, ¿qué FP es más demandada en España y otra también a nivel europeo? Y bueno, pues yo me he informado un poco sobre esta pregunta y la respuesta desde mi punto de vista sería que una de las FPs más demandadas a nivel español es la de administración de empresas y, de, y la de administración y finanzas. Esa sería una de las que más en España. Y luego a nivel europeo eh, lo más demandado siempre es a nivel electricidad y electrónica. Hay muchas FPs que si se estudian luego a la hora de trabajar hay mucha demanda de ese tipo de de trabajo. Entonces, bueno, pues ahí está mi respuesta y nada, no sé si quieres añadir algo más, Luis. Pues, a ver, hola, a ver, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y, y, y hola chicos, como veis, hoy hola. estamos con Sara y os vamos a explicar entre los dos cómo ser profesor de español eh, desde casa bien por Skype o incluso solo con el celular que hay quien también lo, lo ha preguntado cómo hacerlo eh, yo voy a responder luego a Lisa al final de la emisión en el directo también en el live la voy a responder la pregunta que nos hizo ayer Lisa que es una chica de Estados Unidos es estadounidense y quiere venir a España a trabajar y me ha preguntado que qué cuánto tardan en gestionarse y que qué tiene que hacer vale luego lo respondo al final eh, nos vamos a centrar hoy en en lo que hemos puesto en el título, que es ¿Cómo ser es profesor de español? ¿Vale? Desde casa. ¿Qué ocurre? Que todos vosotros que nos estáis viendo ahora, escuchando, pues sabéis español. Y muchos a lo mejor no tenéis trabajo, o queréis tener unos ingresos extra, y ganar ese dinero desde casa. Pues qué mejor que hacerte profesor de español. Y además, para todo el planeta. Hay muchísima gente en el mundo que quiere aprender español si dijéramos que hablamos un idioma que no conoce nadie el changuagua, por ejemplo que no sé si existe pues no podríamos ser profesores de changuagua, pero de español vamos yo lo veo facilísimo Mirad cómo Además, estamos que... ahora sara y yo aquí en directo eh, mm. emitiendo para todos vosotros vía por skype sara está en una ciudad yo en otra y, y perfectamente vale chicos pues igual podéis dar clases de español yo os voy a, a dar la manera que lo haría yo que es muy simple y sara ella se lo ha currado porque lo está haciendo y va a ser profesora de español también nos va a explicar también que ha, ha conocido unas páginas eh, de cómo serlo vale uh -huh. y, y nada pues Sara te te, lo, te paso explicar de tu manera y yo luego sí. a, luego después de tú les explico la mía vale claro. Pues bueno, yo sí, exactamente, quería hablar de este tema, me parece muy interesante porque no solamente veo la ventaja, como dice Luis, de que puedes trabajar desde casa y desde cualquier lado del mundo, ¿no? con esa comodidad que ya es un gran paso, sino que además, bueno, es algo pues que te da bastante dinero también, porque bueno, dependiendo de la persona y dependiendo de la titulación que tengas y de la formación y experiencia, ¿no? puedes llegar a eh, cobrar por hora más o menos dependiendo de esto, ¿no? pero lo que sí es verdad es que las clases, te cobran bastante y están bastante bien a nivel económico, eh, luego ya también eso depende de, de qué plataforma te inscribas y cómo lo hagas tú pues ya dependerá de todo ello a la hora de obtener tus ingresos y bueno pues yo quiero hablar un poco de los consejos que, que tengo para poder llegar a adquirir algún alumno a través de estas plataformas de, de dar español eh, quiero dar consejos de cómo poder llegar a obtener alumnos de tal manera que podamos llegar a trabajar, eso no, pues desde casa. Y también, aunque no llego a tener, ni la, por así decirlo, la experiencia de dar clases de español a través de, bueno, a través de internet, eh, si sí, es verdad que he llegado a conseguir algún alumno, pero no tengo una experiencia Ahí, larga. Voy, ahí voy Sara, es que perdona que te diga rápido, yo, sí. ver, yo hace un año en una emisión que hice contigo hablando de los trabajos desde casa que la tenéis en el canal de PrisLine en youtube de, dijimos entre otros posibles trabajos que hay desde casa ser profesor de cualquier cosa que sepáis puede ser de español o de cualquier otra cosa hablamos hoy de español porque a español lo sabemos todos sí. o castellano pero podía ser de cualquier cosa y claro, o sea, yo, yo... claro, yo le dije a Sara, y además en el directo digo, pues nada, poner un Skype y, y poner unos anuncios por ahí, en mil anuncios o en, en clasificados que hay, y ya os salen alumnos. Claro, y ya os salen sí. alumnos. ¿Qué pasa? Que Sara, como ella hace bien las cosas más tranquilas, pues lo que está haciendo es se ha investigado unas páginas, ¿no, Sara? Que hay unas es. páginas especializadas en eso. Y bueno, quería dar también los consejos y requisitos que se necesitan a la hora de dar también clases de español, porque eso yo lo sé y sé que es necesario porque lo he investigado y me he informado acerca de eso. Entonces, es de eso de lo que quiero hablar: de qué cosas se necesitan para dar clases de español. Vale, en pues dilo. Que no dilo, tengo dilo, una gran experiencia ahora mismo. Dinos las poco cosas a poco que la se la necesitan leer. y esas páginas y el nombre de las páginas también para que la audiencia las, las conozca, por fin. Sí, pues bueno, lo digo ya directamente. Sí, o claro, claro, paso? claro. Bueno, las páginas en sí, yo me apunté estas plataformas, vale, para dar clases de español. Una de ellas a mí, la que personalmente más me gusta y es en la que estoy inscrita, es eh, se llama Italki, vale, a Italki. Se dice se escribiría Italki en español. Y bueno, puede, a mí me lo gusta. Lo Sara, que lo voy, a, lo voy a escribir yo también aquí. Sí. Dilo, dilo. Y a mí me gusta mucho porque es muy conocida y no se requiere de tener una titulación. Ni mucha experiencia, es más, eh, en la propia página te ponen dos opciones, te pone una opción que si quieres puedes dar clases como tutor, o sea, como un profesor ya titulado o como un tutor de la comunidad, es decir, una persona que no tiene ninguna titulación pero en cambio es una persona nativa pues que te puede enseñar eh, español en este caso pues porque o bien se prepare a nivel personal unas clases o, o simplemente pues quieras hablar con él en español, entonces pues de esa manera que sepáis es que también se puede, a nivel conversación, se puede enseñar español a través de esta página. Y me gustaba mucho por eso, porque en la mayoría de las páginas eh, se requiere titulación para poder llegar a, a dar esas clases. y, en, y esta, se requiere... en esta página no te piden titulación. Exacto, sea, en esta página no y, te piden titulación. ¿Y cómo se llama la página? La de letra la otra I, vez, por fin. Hay tal hay tal Hay tal se escribe y tal Vale. Aunque a nivel personal, yo os digo, os recomiendo que hagáis algún curso, que de eso también quiero hablar ahora. Vale. Después de esto. Pues, pues habla, si quieres, Sara. Vale. Todo bueno, tiempo. el curso. Bueno, es que me gusta ir por partes, pero vale, el vale. curso bueno, es. Ves pues ve, ve como tú quieras. Sí. Es, es español de lengua extranjera, ahora hablaré de ello. Eh, luego, otra otra plataforma más que, que me he informado acerca de ella se llama Verbi, ¿vale? Eh, Perdona, lo... lo puedes repetir para que lo escribamos. Berlin, sí, con V y luego la, la, la otra con B. Berlin. Y acabado en... ¿Y de Italia? No, en N. ¿no? Eh, eh, sí, en I, ING. Vale. Berbling. Vale. Sí. Anotado, Sara. Esta plataforma lo bueno que tiene es que a, a diferencia de la anterior, eh, la anterior tú cobrarías... Por alumno a mes vencido pero en este caso no cobrarías en el momento según clase que das el dinero que ganas entonces bueno esta tiene esa ¿Y ventaja ¿y ¿cuánto ganas más o menos por clase? pues a ver esta, el salario está entre mínimo unos 7 euros, euros o dólares la hora la hora ¿no? Ah, va por, va ah, por, por horas? hay pues 15 o 20 dependiendo de claro, si claro, tienes Claro, claro, es lo que yo decía también si nos lo montamos por nuestra cuenta, yo es que soy más partidario, chicos, de montarlo por nuestra cuenta. Sara es más partidaria de hacerlo a través de páginas, pero bueno, cada uno pues que lo haga como mejor lo vea. Eh, se puede empezar exactamente cobrando por hora, pues eso, 7, 8 euros, pero o sea, habrá que puedes cobrar hasta 20 euros por hora. Si te coges sí. a, uno, a uno, yo que sé, que tiene mucho dinero, un japonés que tiene mucho dinero y quiere aprender mucho español muy rápido, pues le puedes. Sí. Pero bueno, te sigo de. Sigue sigue con tu speech, sí. Sara, perdón. No, eso, y, y eso, y aclarar, es verdad, o sea, a mí me gusta hacerlo más a través de plataformas personalmente porque la plataforma ya de por sí te hace un gran trabajo, que es conseguirte pues esa, ese contacto con las personas que quieren aprender el español, es una manera de difundirte. Y de darte a conocer, al igual que a través de Facebook, o también puedes difundirte a través de LinkedIn o te puedes difundir a través de otra red social. Claro, Pero a esa manera era la que yo era más partidario. Hacerlo la difusión uno mismo. Pero por lo visto, ya. Sara ha descubierto que yo no lo sabía. Está muy bien ese descubrimiento. <risa> claro que hay, hay páginas que se dedican un poco a esto, ¿no? A poner en contacto sí, a los, los alumnos, alumnos con los profesores. ¿eh? Hay un montón de alumnos que las utilizan para buscar profesores de español o de otro idioma a, claro, a nivel internacional. Que, que esas páginas, claro, filtran un poco también a los profesores, ¿verdad? Lo, pero lo malo es que te cobran. No, Sara, ¿cómo va eso? ¿Que te cobran algo? ¿Cómo Oye, va? No, o sea, no es que te tú, tú, tú cobras el dinero del alumno, pero te quitan una pequeña comisión de esa parte, claro, porque la página en sí no es, o sea, es gratis, pero claro. Eh, si te están haciendo por así decirlo un trabajo, digamos que es, lo normal es que se lleven una pequeña pero, ah, O sea, te van esa... cobrando segundas las clases, ¿no? Un porcentaje. Claro, un porcentaje ah. pequeño, una comisión. O sea, digamos pero que me si tú ganas, ganas algo sea, Sí. hora, ¿qué? No, que te piden algunas como una titulación para enseñar español, pero el español ya lo sabemos. Pregunta. Claro, eh, no, claro. <ríe> lo que pasa que tiene que ser una titulación como de magisterio o sea tienes que ser una persona que sepa eh, que tenga alguna titulación para dar clases o de enseñanza o, o por ejemplo pero en pero este pero caso yo, este lo veo, curso... yo perdona pero lo veo un poco tú, ¿no? porque a porque yo podría dar ahora español perfectamente a cualquier persona si claro, por tengo yo, yo, yo, y yo si creo... lo doy mal el alumno ya va a decir uy este no le quiero y ya no me va a contratar más digo yo algo por hacer de y... abogado del diablo ¿eh? para que todo el mundo ya, si sí, yo opino lo mismo que tú Liz, pero yo, yo lo que te digo es eso, lo, lo que, de lo que me he informado de cómo están las páginas y cuáles son los requisitos para las personas que, que las quieren utilizar. De lo que me he informado es eso, de que la, por lo menos hasta ahora la única que he encontrado que tú puedes dar clases sin tener titulación es la de italki, la única. Eh, las demás, pues bueno, eh, a priori sí se necesitaría titulación. Entonces pero, eso, ¿qué eh, titulación piden? Porque si ahora para pausar una página pues de esas eh, te, me tengo que hacer la carrera de, de, de magisterio, eh, pues, pues va a ser que no. Va a ser que. A ver, que te lo hago un poco pues de. Hay, hay mucha gente que hace magisterio, o sea, para enseñar algo, ¿no? O sea, para enseñar en este caso un idioma. Claro, o... pero estamos hablando de enseñarlo a distancia, ¿no? Enseñar español a extranjeros desde casa. Sí. sí, pero da igual. O sea, requieren. O sea, hay, hay profesores que están completamente dotados y que tienen esta titulación. Entonces, si quieren hacer uso de esta titulación, perfectamente podrían trabajar en estas plataformas. Sí. Pues, Vamos, yo, lo, o sea, yo, que... yo personalmente lo haría. Mmm, yo me lo como sí, y como yo me así, lo guiso. Más coloquial. También más coloquial. Es una me buscaría claro. los, los clientes, bien vía. Pues, vía. Pues, como os he dicho antes, poner anuncios en clasificados. O ya hay que sea más avanzado y, y, y conozca lo de AdWords, de Google, pues mmm, a través de AdWords, de Google, y me iría buscando mis clientes. Primero pondría un precio económico, la hora de clase, porque no tengo experiencia, pues a lo claro. mejor cobro 7 euros la hora, incluso 6 claro. euros la hora, y luego ya, según me va ampliando el negocio, porque seguro que me van a salir de alumnos, pues sobre todo si lo haces bien pues ya iría subiendo un poquito los precios incluso me quedaría con menos alumnos pero cobrándoles más Y, y, y luego ya. el curso del que te quería Luis también es que es muy interesante y a mí me gustaría hacerlo aunque no lo he hecho todavía pero me gustaría hacerlo porque te enseñan a dar clases en general o sea no es un curso que por ejemplo te ayuda a saber cómo valorar el nivel de la persona de español sabes porque tú puedes no es lo mismo hablar con un tipo sí, que claro, tiene claro. un nivel alto que hablar con alguien que no sabe nada hombre eso Entonces, lo veo claro. bien. uno que a ver es que depende de la necesidad uno es que uno que quiere ganar dinero ya y otro que a lo mejor tiene más tiempo y se lo puede permitir pues está bien dar un curso que te enseñan a enseñar o incluso lo claro. que hemos hablado saber un poquito del idioma a quien te vas a dirigir por ejemplo si vas a enseñar españolas a ingleses pues viene bien saber un poquito de inglés no sí y eso es otra cosa eso es otro de los requisitos para estas páginas en o sea en principio vale porque claro tú ten en cuenta que estás tratando con personas que no hablan español con lo cual eh, un requisito fundamental es el inglés claro claro exactamente aunque luego podríamos ver a qué niveles queremos dar el, el español porque puede haber gente que quiere aprender español nivel básico que se no sabe nada pero habrá gente a lo mejor que ya tiene un nivel de español avanzado y lo que quiere es perfeccionar y se necesita un profesor nativo español ahí no hay que saber mucho inglés o mucho japonés pero bueno chicos lo que os digo siempre lo que queremos es haceros pensar daros la idea luego ya cada uno que tanto lo que dice sara está genial y lo que digo yo pues supongo que un poquito también entonces son distintos enfoques pero la idea es que lo penséis y, a, y a, insisto hablamos de español pero podríamos hablar de cualquier materia que uno conozca vale dime sara, sara uy me, chicos me parece que hemos perdido a sara Espera, voy a ver si la puedo recuperar. Voy a intentar recuperar a Sara, chicos. Chicos, me he quedado sin Sara. Espera, que ya la he recuperado. Perdonadme, se había quedado. Es que como estamos por Skype, pero insisto, igual que estamos ahora nosotros hablando. Eh, igual que estamos ahora Sara y yo hablando y emitiendo en directo podríamos estar dando una clase de algo que supiéramos Sara, que te habíamos perdido Vale, vale Aquí vale, o sea, es. <risa> No lo que decía que el inglés es fundamental y que mínimo necesitamos un C1 de, de nivel de inglés, o sea, un nivel alto, casi avanzado nivel, vamos. Sí, pero bueno, de lo que se necesita el, el, el nivel alto es de español Que lo tenemos todo en castellano Claro ¿Eh? De castellano nos lo que... a nivel alto. Yo hablo de los requisitos de estas plataformas, ahora si tú claro, quieres. No, dar no a... está bien, Sara, personal, te juro pues, Sara, yo ni sabía que existían esas plataformas. Ah, bueno. eh, está bien, pero yo creo que hay pues, clientes para pues, todo, para esas plataformas y para lo otro. Claro que nada si quieres eh, añadir cualquier cosilla sí o... me gustaría hablar venga venga como... pues habla pero venga, venga. <risa> pero vale ya breve no eso que creo que también es muy importante crear un blog o una página web para poder anunciarte igual y que si a lo mejor hay un alumno que está interesado en ti pues que te vea a través de esa página web y que sepa que pues cómo eres qué es lo que haces qué qué es lo que das y todo y cuál es tu a lo mejor tu tarifa por hora que tengas todos los datos ahí. Muy buena idea. Claro, claro. O sea, tú, tú lo bueno de estas plataformas que tienes también es que te, eh, te puedes eh, como poner tu propio horario de trabajo. Hombre, eso eh, está, está claro, eso está y, claro. Y, Sí, está muy bien. Y, y los alumnos solamente te contratarían... O sea, no, te pero contratarían con plataforma y sin plataforma también te puedes poner tu horario. Eh, insisto claro, según lo que queráis ganar y la, y la necesidad que tengáis y el tiempo que tengáis. Pero vamos, ¿y ¿no? Sí Y bueno, eso que os hagáis Si sí puede ser el curso de L Que es de español como lengua extranjera ¿Vale? Que es un curso que eh, a nivel oficial Desde la Universidad de Juan Carlos I Cuesta unos 400 euros así Si no me equivoco Pero también lo podéis conseguir más barato A través de otros títulos Aunque no sean oficiales Y que al final vais a aprender igual Y creo que también a través de otra página Que encontré Se llama La Tía Tula eh, igual también podéis eh, eh, inscribiros a ese curso y, y os lo recomiendo sí o sí para hacer las clases de español porque no solamente se os piden este tipo de plataformas o, o otros sitios, ¿vale? Eh, pero lo que sí está claro es que son reconocidos a nivel internacional y me he dado cuenta que a través de muchos profesores y alumnos eh, se conoce este curso. O sea, este curso es muy conocido. Y es necesario también, claro, porque si tú quieres saber dar clases de español, pues y es necesario para dar clases de español a través de las plataformas, que era uh -huh. Verblink, ¿no? Y la de eh, Italic. Sí, las plataformas eran, la primera que dije era Italki, la segunda era Verblink, luego tengo otra que también, eh, pero en esta sí o sí es necesario el título, eh, se llama Lingoda, luego tengo otra que se llama perpli y luego tengo otra que se llama Glasscap. ¿Tú por cuál te vas a decantar, Sara? a ver yo en el principio estoy en intalki pero me llama mucho la atención también la de la de class Gap, porque también. luego esa sería otra pregunta estar solo en una plataforma o estar en varias o... también podría hacerlo. También Exacto. Se podría hacer o sea uno de los requisitos también para estas plataformas es que hagas un vídeo de presentación sabes donde se explica tanto en tu idioma como en, el, como en otro idioma que sepas pues tus servicios qué es lo que haces te presentas eh, como cuáles son es eh, tu dinámica de trabajo y todo y eso está bastante interesante y lo, ma lo malo es ahora que te cobraban por el curso ¿eh? el curso cuánto costaba ¿Qué me has dicho eh, a ver el oficial desde la universidad de juan carlos I, que ese es el oficial es alrededor de unos 400 euros para arriba entre 400 y 600 euros dependiendo de todo lo que le quieras añadir porque creo que si quieres dar clases a niños por ejemplo pues también sería un plus que tú le añades y que eso costaría más entonces pero mínimo unos 400 euros a nivel oficial. Ahora, si tú lo quieres encontrar eh, a nivel personal, pues desde Magister o desde otra página de cursos que no sean oficiales, incluso hasta te lo puedes encontrar gratis o a través del ayuntamiento. Entonces, todo depende de cómo lo quieras tú enfocar. Vale, pues yo creo que ha quedado claro. Si quieres añadir algo más, que no quiero luego que el vídeo sea muy largo. Pues nada, ya llevamos está. Ya, no sé, mira, llevamos 19 minutos. O sea, ya, ya, venga, añade ah, lo que quieras, ya pues ya está todo ya, no, <risa> ya hombre, lo... añade algo más He si quieres de verdad en serio añade cualquier cosilla no eso no. que en, en las plataformas eso que no os olvidéis de poner las tarifas el horario y el paquete de clases es decir pues eh, las tarifas igualmente vamos que tantas clases tanto dinero Ese vale pero que sepan que también que lo pueden hacer por libre chicos eh, que si hay alguno que no que yo qué sé que quiere empezar ya lo que dice ya pues puede empezar es una idea insisto puede ser de español o de cualquier cosa que sepa uno que conoce sí. lo que lo quieras a, a través de plataforma pues también está genial y o a través, de Skype, a través simplemente. de Skype claro oye pero las plataformas esas te ponen luego como un Skype o usas tú tu Skype exacto es que luego estas plataformas en realidad estas plataformas son para encontrar alumnos pero luego tú lo que utilizas es es Skype claro para claro si aquí el tema es encontrar los alumnos bueno y que claro. te paguen luego claro que esa sería otra chicos luego que el alumno te pague pero bueno, o sea, eso yo por ya... eso me parece un método para encontrar. Claro, es que un método viene... más, exactamente. Hombre, la idea está buena. Si yo lo que quiero es que la audiencia conozca, conozca la idea, ¿verdad? La verdad, Sara, tú a mí sí. me has enseñado, pues yo ni sabía que existían estas plataformas. Y, y las dos maneras, yo creo que están bien y son complementarias y ya luego cada uno que, que eso. Yo creo, mi opinión personal es que alumnos no faltan, porque insisto, no. lo que decía al principio, en España, en el mundo hay mucha gente que quiere aprender castellano. Yo creo que a no faltan. La cuestión es encontrarlos, exactamente. Seguramente. Pero están ahí. Mm. Que bueno, que para no alargar el vídeo, tengo que responder a Lisa, que es una mm -hmm. chica de Estados Unidos que va a venir aquí a España y a vivir y quiere trabajar y, no, y nos preguntaba ayer. Muchas gracias, eh, por, chicos. poner las preguntas que tengáis, que siempre se me olvida decirlo en los comentarios del vídeo, vale, que os las vamos a ir respondiendo todas. Que bueno, Lisa, que se quiere venir, a, es una estadounidense que se quiere venir a España. ¿Cómo? Como... Me preguntaba que cuánto tardaban el papeleo. Mira, lo he estado mirando y un poco rollo, ¿eh? porque si fueras de Europa no, te, no tienes que pedir nada. Todos los ciudadanos europeos pueden trabajar en España y al revés. Pero como estás en Estados Unidos y si eres americana, lo mejor es que vayas al consulado que hay en tu ciudad, de la embajada española, y, y tardan más o menos como un mes. Y lo que te van a pedir, aparte de que tengas el pasaporte, y eso te van a pedir un, un trabajo en España entonces claro no te vas a venir a españa a buscar el trabajo y luego volver porque luego te hacen volver allí porque tienes que ir a través del consulado lo mejor es que busques un trabajo desde allí en españa que oye siendo americana pues mira como profesora de inglés aquí en españa seguro que encuentras o de muchas cosas incluso hay empresas en españa que ofrecen trabajo para extranjeros bueno la cuestión es que busques una oferta de trabajo y con esa oferta te vayas a tu consulado del consulado de españa allí el más próximo a tu ciudad y más o menos tardan un mes lisa si tenéis más dudas pues nos las ponéis en los comentarios y nada voy a despedir ya salvo que sara quiera añadir algo más para no alargar mucho bueno ya la idea, ya está todo. La, idea <ríe> la hemos transmitido Pues sí. muchas gracias chicos oye que mañana por la mañana seguramente en directo insisto os hago una transmisión de uno que ha trabajado en lo, con los marines estadounidenses con los Seals, que nos va a enseñar cómo perder el miedo el miedo es una cosa que todos los humanos tenemos el miedo, bueno, más que perder, cómo gestionarlo, ¿vale? Y por la tarde haré otra transmisión con un debate de que están todos los partidos políticos a ver cómo apoyan a los emprendedores, a ver qué dice cada uno. Bueno, pues no... Bueno, un saludo, chicos. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao.